Hay veces que surgen chismes, chismes que benefician a uno y perjudican a otro. Al principio, <ríe> al principio, cuando veíamos el chisme de Chantal Medina, creo que se llama. ¿Quién es esa? Chantal, la que era novia de Juan Tavares. ¿Y ¿Quién es Juan Tavares? Es de La Colita. Ok. No, ella no se, ella no se acuerda, ya. No, no, ella no, era, no, no, no, no. No, ese así es así, eh. Ese es Juan y ese Chantal. Dígame, yo no, no, eh, eh, eh, te, es Chantal. no, No, es que No, no, que tú pasando. sabes, yo te pregunto. No, no, tú sabes, yo le pregunto a él, ya Jorge, bien. porque tú sabes que le gusta el sonido a la gente que nadie conoce. Pero que eso es lo que se está hablando en el país. Hoy yo tengo que hablar de lo no. que es el contenido de hoy. ¿Qué Ma, pasa? Imagínate, ¿qué desempeñan Cuando, esos dos? Sí. Si, pero se bueno pero escucha lo, el, la introducción Cantar, ¿quién, quién pero que escucha es? la introducción pero para y luego, poder debatir contigo explícame quién es ella y quién es él ¿Qué papel Juan de Tavares es? es una eh, persona muy conocida en las redes sociales Neto oh, okay. ¿Qué eh, hace eh, que influencia como tú el influencia ron, como ron. tú no pero yo hago cosas ah pero él hace cosas okay. aparte de, de, de Tú sabes él hace cosas y de llorar, ah, y de llorar. Ah, ah, pasa ¿Y, ¿Y ella, ella qué? Era su pareja. Sí, y por eso el okay. sonido de ella, porque era... Pero que okay. si tú no, es que si tú no escuchas lo que yo voy a decir, okay. tú no vas a entender. No, no, no, algo interesante. El, el país se, se ha parado. No, atención, mí. país. ¿eh? No, eso es ¿Eh? increíble. Ya a nadie le interesa el COVID. La gente le interesa. Entonces, cuando COVID, cuando le traen una okay. canción de, de un urbano de aquí, no la quiere poner. Eh, eh. Okay. Pero, bro, escuchan esto. Pasa <risa> a ser que Chantal tiene un amorío con braza. ¿Sabes qué es braza? No. Ah, no sabe. Y cuando, cuando sacó la canción, tirándole al gobierno, ahí sí tú sabías. No, no sé quién. Ah, es. no, no sabe. Ay, no sabe. Ah, pero ah él, ay, no sabe. Pero ¿verdad? No, sé eh, quién, no sabe. No sé quién. ¿verdad? Pasa de que cuando pasó Yo sé eso, quién es me membresía de aquí que tiró sí, una tirada okay, al gobierno. Okay. Ah, ok, ok, sí. Pasa que cuando salió eso, Juan salió llorando, diciendo un par de cosas. Y la gente le dio mucha piña, abraz a, a Juan Tavares. Mm, a Llorón. Anoche... A los que entrevista a Braza. No, que le encanta Santiago Matías, esos es shows mediáticos, el Ana María Polo, de, pero, pero qué legú, de, pero del que país. Así, porque eso es rating neto. Sí, no, increíble. Pasa que cuando él entrevista a Chantal, Chantal delante de Braza, dice que sí le dijo, te amo, oye, a Juan Tavares cuando tenía una depresión. Oye, cuando tenían, oye, oye cómo le llaman ahora, cuando estaban confundidos. Ay, oye, oye. Yo no sabía oye. cuál es el norte de ella. Oye, pero escu escucha, oye, esto es como que tú te tu esposa ¿sabes? y se dejen. Estaban confundidos y confundidos. Ella le dijo: Alex, te amo. Ay, ay, bueno. Pero este no es el caso de mi tema. Mi tema viene que esto, como a Braza, que es un buen compositor, le ha compuesto a Noel, le ha compuesto a Artista Boricua Primero le daña la imagen de, de Braza porque la gente lo está viendo un chisme barato. Y Brasa es un tipo que, que debería tener reconocimiento, ya que el tipo Neto ha sido nominado hasta a los Grammy. Le hizo y trabajó en el álbum de Anuel. Y Brasa se está metiendo en un chisme que a él como figura, una, un, un tipo con, compositor que le escribió a Bad Bunny, a J Balvin, no, no se le ve bien. No se ve bien en la manera en que él está cogiendo el sonido. O sea, eso a él lo... Sí, Lolo, lo, como que lo entiende. Lolo minimiza. Pero, ¿cuál es mejor, el, el, el mayor beneficiado de esto, de este sonido? ¿Cómo que tú lo dices? Sí, Ella. <ríe> Queda que, claro, fue ahí atrás que te dijeron. ¿Por qué? Porque la imagen de Juan Tavares ha crecido, neto. En Entonces, lo que le beneficia a Juan le perjudica a Braza. Braza, un, oye, un tipo talento. Un Tipo duro. Un tipo que nominado al vivo y de todo. Tipo. Debería ser Pero hoy. que eh, eh, este Braza es, es que vivía, vivía en Estados Unidos, ¿verdad? vive sí, él vive, él vive. Vive, vive no. que ganó un concurso rapeando con el alfa, no fue, o, o tiró no, algo. No, no, tiró no, tiró y... Tiró y se lo llevan. <risa> ah, sí. ah, ya ya voy cogiendo la vuelta, ya. porque lo vi ahora. Pero no le conviene, o sea, la imagen de Braza ya la gente se va a pegar de ahí. Uh -huh. Que le pegan cogero. pero Pero Braza es duro. Que le pegan cogero. Por una confusión. Braza en el grab y la cosa es, dura, es muy muy duro, duro, muy un duro. Un talentazo. El tipo tiene un talentazo. Estamos un poquito más Pero blancos, vuelvo tú. y digo: lo que, este chisme lo que está haciendo es que le estaba dando beneficio a Juan Tavera, porque Juan lo que necesita. Tabare. Tabare, Tabare, ok. Lo que él quiere es rating. ¿Me entiendes? A él no le interesa más nada que no sea sonido. Okay. Es lo que él quiere que, su, que todo el mundo esté hablando de él. Ya anoche, Santiago subió en su cuenta de Instagram. Una, una entrevista coordinada con ella. Juan Tavera. Tabare... Tavera. Tavera. Ok. Juan Tavera se está beneficiando tanto que él está trabajando, creo que manera de dinero. Digo, porque tú te buscas un seminario. Yo no entiendo tu seminario Ah. Redes Yo no entiendo, se me... Como el amigo de nosotros. Ah. Neto. Eh, ven Vas a ser rico de sin trabajar desde tu celular. Trabajas. ¿No ¿Tú, ah, sabes, sí. ¿Tú sabes cuál es la mejor forma de tú trabajar desde tu casa? Jorge Luis, ¿tú sabes Neto, wow. cuál es la mejor forma de trabajar desde tu casa? Poniendo un colmado en tu casa. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ey, ey, ey ¡Wow! ¡Ey! Wow. ey. <risa> <risa> Señores, ay, ese muchacho de ahí, de lo que, mira que... No, él tiene y un, un... Enseñan negocio. dinero. No qué te te pasa, es lo que hace es que con este chisme ha aumentado sus redes sociales. ¿Me entiendes? Este chisme le está beneficiando a él, aunque la gente le diga llorón. Aunque le digan lo que le dijo la Bernie, no es lo que le dijo la Bernie, la Bernie dijo que es un estafador. Y que es, bueno. según la Bernie, ¡vuela, buena buena! usted sabes esa canción? Bueno. ¿Eh? Hay que tener que hablar con el maestro, que es el único que ha podido ser millonario, hablándole en busca a la gente. ¿Cuál maestro? El maestro sí. es Cristian. ¿Tú quieres que el maestro nos comente? No eh, el maestro duro. ¿Eh? ¿Tú quieres que el maestro nos comente? El no maestro comente. claro, porque si tú das los números de 1 100 tienen que salir tres, ¿verdad? Y tú lo das 200 gente. Es algo lógico. Entonces este muchacho ha cogido el sonido, pues. No, y... Bueno, pues, digo, ese va a beneficiar ahora que quien no se va a abrir de brazos. No. Porque verdad. la gente lo que va a ver es... Pero brazos no tiene que cortar con ella. Le vamos a poner... Cortar con lo que dijeron anoche. Pero cuando una mujer es mala, así, ahí es que eso, me da más, piensan en yo estar con ella, que yo esto. Si Brasa tiene dos pesos, guardado, lo va, lo va a soltarte en las redes. No, dije que no, que ella gastó 600 mil en una cirugía y Brasa no puso un peso. ¿Eh? Tantos solares que hay aquí, ¿eh? 600 mil compro yo cuatro ahí, en el sordo. Saludos a la gente. Ey, hoy, ey, hoy, ey, ey, ey, ey, ey, ey, Por cierto hoy, ¡Ey! Flow hoy. Hoy vamos duro, no Así puedo. que un brasa, brasa. Hoy. Aunque el sonido, mira, aunque mira, el mira, país entero. Mira, mira. Okay. Yo siempre he creído cuando la mujer le pone la mano en la cara hacia el hombre, es como una falsa, <ríe> una falsedad. ¿Tú entiende? Como de <ríe> que poner la mano ven ven <ríe> para besarte, para popular. Meto, <ríe> pero que cara. eso es un ¿Eh? beso apasionado. No, no, no. ¿Eh? No, no, no Dramatizado. No. Tiene, tiene Dándole yo, pasión no, al beso. Tú sabes que yo soy un tipo que sé del amor. Que yo soy muy sentimental. Tú eres muy sentimental. Claro, hermanito. Sí, eh, no, notamos, ¿eh? notamos, notamos. Notamos. Sí, que yo soy muy sentimental. Si ella lo agarra por abajo. Tú entiendes, agarra. ¿eh? Atención, flaco. Ven. ven. Lo abraza por aquí abajo. ¿eh? ¡Fua! Entonces lo ajusta ¿Tú un amor no, fácil. en la cara, tú sabes, para que no haga demanes ni cosas que le perjudiquen Consejo a Consejo para eh. Braza, de mi parte. Consejo ah, no eh, para Braza, de mi parte. De tres. Mantente bajo perfil. Ese sonido no te, no te ayuda mucho. Braza lo, lo que tiene que, que haciendo, ponerse, a hacer música, allá ya, que es lo que él sabe. Y ganar cuatro, como está ganando cuatro. Y ya, eso. Mira, Juan, Juan. Que está bonito, Dios lo bendiga. Ese. <risa> ¡Ey! ¡Ese corte tiene que hacérmelo! Ey, no! no ¡Está bonito! ¿Qué pasó ahí? ¡Está bonito! Ese corte tiene que hacérmelo. Atención. Eso va para las redes de hoy. Juan Tabal... Neto Flow dice que es feo está bonito! Taba, es que feo, flaco está bonito. Hoy. Vamos, machista. ¿Es feo el hombre? No, yo no dije machista. Yo no dije... No es la manera pues está que usted bonito, lo ve. Está, está bonito está bonito el muchachito por eso sí, el meneo es aparente, es aparente, aparente. el DM de ese es como de una amiga mía que, que no responde <risa> que ya tú sabes que está fuleta señor ay dios mío atención más atención más <risa> ay Dios este es mi programa Dios mío este es mi programa